Buenos días, caballeros. ¿Cómo están? Aquí les habla Jean Carlos Escalante de Sector Elegante. Y hoy les voy a enseñar qué es lo más importante en una conversación, sea con una chica o sea con un cliente o sea con algún compañero. Esto sirve para todas las áreas. OK, lo más importante es el inicio de la conversación y el final, ¿ok? O sea, es donde tú tienes que poner toda tu energía al 100%. Es donde tienes que darlo todo, porque es la parte más importante. Ya que si tú entras en una conversación, el inicio, sea con una chica, entras con baja emoción, con baja energía, con baja tonalidad de la voz, encorvado, con mal lenguaje corporal, te van a rechazar, te van a dejar visto, te, si es en persona te van a ignorar, pero si tú entras con una buena energía, okay, eh, una, una buena tonalidad de la voz, no importa lo que digas, sino cómo lo digas, ok, tú puedes decir, eh, hola, ¿cómo estás? así, en modo cabin bajo, o decir, Hola, ¿cómo estás? Con una buena tonalidad de la voz, una buena energía y así vas a entrar. Recuerda siempre que al iniciar la conversación tienes que notarte tranquilo, tienes que notarte eh, tu respiración tiene que ser calmada, ¿ok? Tienes que explicar el contexto de por qué estás iniciando, o sea, qué estabas haciendo y qué ibas a hacer para que no se asusten, ¿ok? ¿Ok? Entonces es bueno Un buen lenguaje Recuerda siempre sacar pecho Tocar la persona eh, Para crear confianza Un, bre, un breve toque en el, en el brazo ¿Ok? Y siempre eh, Con esa actitud Al iniciar ¿Ok? O sea, no es que toda la conversación Tú vas a estar con, baja ener con alta energía no O sea, tú inicias con emoción Y si es por una llamada de telefónica También Una buena... Con, con alegría, sabes Que den ganas de seguir la conversación Esta es la parte del inicio Ahora en la parte del cierre En la conversación, si es para una chica Hay tres tipos de cierres Que cierres con besos, cierre con teléfono O cierres eh, con intimidad, con sexo eh, Aquí también tú tienes que poner toda tu energía en el cierre ¿Ok? O sea, tienes que tomar aire, tienes que eh, verte con toda la seguridad Porque la parte del cierre es como la parte del inicio O sea, si tú quieres que la conversación se lleve, eh, se vea en otro momento Tienes que cerrar con actitud, ¿ok? Si es darle un abrazo, si es decirle, eh, hey, cuando nos vemos, sa, cerrar con actitud. Si es con beso. Puedes decir. Ah, dame un abrazo. Y ahí. Puedes aprovechar el momento. ¿Verdad? Entonces. Recuerda siempre. En el inicio. Y en el final. Ponerle toda tu energía. Y esto sirve también para un cliente. Cuando tú vas a saludar a un cliente. Si quieres crear una buena conversación. Tienes que entrar con toda la energía. O sea, los primeros dos minutos. Tú tienes que. Llenar de emoción a esa persona Ya después de que, inicie, que pasan Esos dos minutos Tú puedes bajar la tonalidad de la voz Tú puedes relajarte Pero ya al cierre Otra vez tienes que O sea, si vas a cerrar con una venta Por ejemplo Tienes que meterle toda tu energía en acción ¿Sabes? Entonces Un saludo Si te ha quedado alguna pregunta Puedes dejarla aquí en los comentarios Y nos vemos en un próximo video eh, mañana estaremos activos otra vez con un próximo video